La situación de la Orquesta Ciudad de Granada, la situación económica, exige ya desde hoy que las administraciones implicadas en su mantenimiento, como en Diputación, Ayuntamiento, de se pongan realmente de acuerdo para sacar de esa crisis que tiene, de esa deuda y de de euros, que actualmente no le permite vivir la peripecia artística que tiene nuestra artista. Si Granada quiere ser capitalidad cultural, tiene que mantener a su orquesta en el mejor nivel. Para eso las administraciones tienen que aumentar su aportación y sobre todo le planteamos al Partido Popular, que actualmente cogobierna en la Junta de Andalucía y que es el responsable de cultura, que haga lo que lleva diciendo muchos años y no deje a Granada en el vagón de cola. Y si le permite a la extrema derecha, que ponga la aportación que necesita esta orquesta, sobre todo para eliminar la deuda actual que no le permite llevar hacia adelante todos los proyectos que tendría que llevar.